Hola qué tal, bienvenidos a otro video y pues a falta de eventos en el, en el juego me he puesto a realizar el, el camino de iconos y he logrado completar el de Petit la verdad que es uno de los caminos pues más fáciles de, de lograr a completar eh, no batallé mucho lo único es pues conseguirse su plantilla de, de franceses y pues irlo subiendo poco a poco de media para poder llegar hasta la última casilla aquí ya tengo ya la subida de rango el trofeo de iconos y pues los 500 mil puntos de experiencia aquí les voy a mostrar la plantilla que usé para completar este camino como portero usé a Areola este portero que nos dan en, por haber alcanzado un nivel de usuario 30, en la defensa usé a Barane del evento rivales de liga ah, también usé a Kosinli de campaña Boli del evento de Lada. en la media usé a Nadri de campaña también también conté con Sansón del evento lunar a Tolizo también del evento lunar desde luego a Petit y a Delalin y ya en la delantera usé a gameiro del equipo de la semana y mi segundo delantero fue Calulo el cual ya tengo desde, pues, desde hace bastante tiempo así que pues si han estado algo aburridos en el juego pues les recomiendo ir, a, ir avanzando poco a poco en las campañas para que logren terminarlas y pues tengan ya bastante puntos de experiencia para subir a sus iconos y pues consigan esa subida de, de rango que, que se pide al, al momento de llegar al GR100 del icono. Bueno, vamos ahora a pasar a la segunda parte del video, el cual es mi segundo equipo alterno. En un video anterior les conté que este equipo estará conformado de puros jugadores plata que a mi parecer serían los de mejor stat según su posición. Escogí como portero a Silvestri, me llamó la atención por su estirada y reflejos, aunque en paradas y colocación está algo bajo. Cuenta con 79 de estirada, 67 de colocación, 76 de reflejos, 59 de paradas y 63 de reacciones. Ahora vamos con mi extremo izquierdo, Elvis Manu. Lo escogí por su ritmo y porque tiene tiro y agilidad acorde a su carta plata. Él tiene 91 al sprintar, 90 de aceleración, 77 de fuerza y esto ayuda mucho al momento de chocar con los defensas. Tiene control de balón y regates decentes, cuenta con el refuerzo de habilidad en finalización, potencia de tiro y en tiro lejano, los cuales van a ser de mucha ayuda una vez que se los demos. Seguimos con mi delantero Nova Adico, lo escogí más que nada por su gran velocidad, además de que tiene tiro y agilidad muy acorde a su carta plata. Tiene 90 en sprintar y en aceleración. Cuenta con 79 de fuerza, que también nos va a ayudar mucho al momento de los choques con los defensas. Control de balón y regates también decentes. Tiene algo baja su finalización, pero tiene 76 en potencia de tiro, la cual me va a ayudar. No es muy bueno de tiro lejano, tiene nada más 55, pero con su velocidad más que nada lo voy a usar para llegar al área y tirar a gol. Por último, mi extremo derecho, Tom Barkinson. Eh, también lo escogí por su gran velocidad bestial. Ya sé que en el juego no todo es velocidad. Pero en este equipo la verdad es que prefiero tener un tridente de ataque que sea muy, muy, pero muy veloz. Él cuenta con 93 al sprintar, 92 de aceleración, 68 en control de balón, tiene un regate bueno con 72. Y al igual que mi extremo izquierdo, cuenta con refuerzo de habilidad en finalización, en potencia de tiro y en tiro lejano. Los cuales me van a servir de mucha ayuda al momento de estárselos dando. Ok, es momento de pasar a lo bueno Voy a subir a esos jugadores plata élite Y empezaré con Barkenstein. Voy a meterle todos sus puntos de experiencia Y llevarle un gl 81 50.000 puntos de experiencia Y 250.000 monedas me costó Vamos a ver cómo queda con sus nuevas stats de élite Vamos a darle aquí en el botón de continuar Y nos queda con 105 en sprintar, 103 en aceleración 83 de control de balón y regates 80 de finalización, 76 de potencia de tiro y 75 en tiro lejano ahora seguiré con Novo Adico. voy a entrenarlo igual y a subirlo a un GRL 81 costará otros 50.000 puntos de experiencia y 252.000 monedas para llegar a su nuevo GRL vamos a ver qué tal queda con sus nuevas stats le queda en 100 en sprintar, 102 en aceleración 94 de fuerza 81 de control de balón, 82 en regates, 77 en finalización, 87 en potencia de tiro y en tiro lejano con 68. Sigo ahora con Elvis Mano. Voy a entrenarlo igual. Voy a llevarlo a un gr 81 Vamos a darle estos puntos de experiencia Creo que serán también unos 50.000. Ah, ah, no, Aquí le faltan unos, unos cuantos, vamos a darle este por acá. Este otro y este más. Listo. Ahora sí, ya quedó. ¿Qué tal queda con sus nuevas stats? 104 al espinar, 102 en aceleración, 84 de fuerza, 85 de control de balón, 84 en regates, 74 de finalización, 82 de potencia de tiro y 84 de tiro lejano. Nada mal a excepción de su finalización. El último a mejorar es mi portero Marco Silvestri. También voy a subirlo a un GR81. No me quería gastar esas cartas de experiencia altas. Así que tuve que adelantar un poco el video. Porque sí me tardé algo de tiempo en estar seleccionando las cartas de experiencia de una en una. Pero ahorita rápido. queda entrenado. Igual se llevó 50.000 puntos de experiencia y 252.000 monedas. Bueno, ok. Ya quedó. Ahora a ver sus nuevas stats. Queda con 94 de estirada. 75 en colocación, 91 en reflejos y 68 en paradas. Se me hace muy bajo este último atributo, pero ya veremos luego qué tal. Voy a subir los refuerzos de habilidad de sus jugadores y los dejaré con un gameplay para que vean qué tal quedaron. you want to get off the darkest ground the gravity pulls you straight down Earth from a bird's eye view You should go feathers and see this too When you want to get off the darkest ground Ok, ahí quedó, ya lo vieron se sienten aún muy lentos al momento de hacer los regates, pero conforme los vaya subiendo de GRL, esto debe de mejorar. Espero que les haya gustado el video y si quieren seguir viendo más de esta serie en el canal, por favor suscríbanse y dejen su like. Los veo en el próximo video. Adiós.